Señores, dicen que el sujeto Oro 24 amenaza comunicador. El periodista Félix Rubio responsabilizó al merenguero de calle sujeto Oro 24 de cualquier cosa que le pase a su persona por lo que acudió hasta el Ministerio Público a poner la denuncia. De acuerdo al comunicador social, dijo que el pasado domingo, mientras se encontraba realizando un reportaje en el hotel La Hamaca en Boca Chica, donde supuestamente Salud Pública ha autorizado a los propietarios de ese hotel a realizar quililines, <risa> o denominadas fiestas <risa> nocturnas. Eh, eh. la fiestas nocturnas, más allá del horario del toque de queda. Explicó que luego de ese reportaje su jipeta fue rayada, y los neumáticos fueron vaciados. El señor Joan Manuel Nova, alias el sujeto, subió a una cuenta de Instagram palabras amenazantes y ofensivas en contra de su persona. En tal virtud, Rubio se presentó ante la Fiscalía del Distrito Nacional, por lo que responsabilizamos al señor Joan Nova de cualquier cosa que me pueda pasar a mí, porque son gente del bajo mundo que viven rodeados de personeros. Ah, así dijo el Comunicador. Vamos a ver esto. Hoy hemos acudido a la Fiscalía del Distrito Nacional, nuestra condición de ciudadano y de comunicador social. El domingo, mientras nos encontrábamos realizando un reportaje en el Hotel La Hamaca de Boca Chica, específicamente en el Hotel Pelícano, donde supuestamente Salud Pública ha autorizado a, eso, a los propietarios de ese hotel realizar teteos o fiestas nocturnas más allá del horario de toque de queda. Luego de ese reportaje, hecho por mí, donde también fui agredido, mi equipeta fue rayada y los neumáticos fueron vaciados y seguido hasta, hasta la salida de Boca Chica, el sujeto o el señor Joan, eh, jo, Joan Manuel Nova, alias El Sujeto, sube en una cuenta de Instagram palabras amenazantes y ofensivas en contra de mi persona. Hemos venido aquí a la fiscalía a depositar una querella formar ante las autoridades judiciales, a la vez también aprovechar la ocasión para responsabilizar al señor Joan Manuel Nova, alias el sujeto de cualquier cosa que me pueda pasar a mí, porque son gente de bajo, del bajo mundo, que viven rodeados de todo tipo de personeros. El sujeto debe responder por esta acusación, por, por esta amenaza de muerte a través de las redes sociales y por todas las palabras aberrantes y ofensivas en contra de mi persona. Yo perdono a los jóvenes que opinan en esas redes sociales, pero recuerden que hay una ley, la 153.07, sobre delito electrónico, que nadie está por encima de la ley, y nadie puede estar utilizando las redes sociales para difamar y dañar las imágenes de bien ganadas que hemos tenido nosotros como periodistas por más de 25 años de ejercicio en los medios de comunicación. Hoy depositamos esta querella aquí y vamos a apoderar a nuestro abogado de esta situación para que el sujeto responda aquí ante los tribunales de esta situación por la cual estamos denunciando en el día de hoy. Ahí está el caballero, está muy bien dotado de lo que va a ser el procedimiento de la querella, la denuncia en contra de Giovanni Nova, el sujeto, hombre. Oro 24. ¿Eh? El oro 24. Su sujeto. ¿Dónde estará Julio César? <risa> sujeto Oro 24. De nuevo se ve envuelto en la justicia. ¿Eh? El 24, oro 24, el sujeto que siempre estaba con el corito ese que tú dijiste, de Monkey Megadivo, eh, ajá, y, y que y, ha tenido y, problemas, y... problemas también. O sea, no es la primera vez que el sujeto hace un escándalo con. ¿Verdad? O, que, o el que te ha envuelto un en escándalo. Él es un Omega también, o sea, un el sujeto el es un Omega, solo que como que. Este hombre, si tiene que más tranquilo. Si tiene que pagarlo buena. Buena, Neto, bendición ¡Eh, de Dios Julio César. Oye, neto, lo que hay. Dígame, siempre hermano. siempre he ido criticando lo urbano. Lo urbano está muy subido. Mira, hoy le pasó a Omega. Ahora hay sujeto. Mira el Alfa, como está también con el problema que tiene con ese video que tiene contra ese. No sé si es venezolano, no sé si es italiano, no sé quién es ese. Entonces, mira, el sujeto, un hombre muy rabioso. <risa> Pero esos eso, agentes rabiosos, la ley lo va a castigar mucho. Sí, sí. date cuenta, nosotros tenemos un nuevo gobierno que quiere hacer una cosa buena. Entonces, esos ubanos tienen que saberse manejar un poco. Porque están muy agresivos. Bendiciones para ti y cuídate mucho. Hermano, Te está paciente. querido. Saluda a su familia y Julio César de Pimentel. Julio César, activo, activo, fiel, fiel. Y el activo de los osobrosos. En oh. todos los programas está activo Julio César. Es así y, y tienen que tomar cartas sobre el asunto, tranquilo. Habla eso, sujeto, con, con ese señor, para que eso quede ahí y bajarle un poco a la ira. ¿Sabes que lo partían al sujeto los otros días. Oh. Le dieron un botellazo, claro. Porque él cree, él cree que no muere. No. Okay. Que muere y no le dieron. Que claro. que no, no, no, pero es un muchacho bueno. Es un personaje a veces también lo, lo del sujeto. Sí. Claro, que no aguantan la presión del personaje de él. Y eso es lo que le ha dado resultado, porque el sujeto es uno de los que más cobra y no, y no hace canciones nuevas. No, ni disco ah, no lo ha hecho, pero eh, está no, cobrando. En no, en todos lados, está cobrando, pero está en todos lados. Ya, ya tú. No, y toca bien, porque el tipo sabe de meneo. Claro, hay mambo. Sí. Pero sujeto tiene que resolver esa situación. Claro, tiene comunicado. que resolver eso para que queden amigos, sujeticos. Porque, porque, porque si él estuvo en una fiesta. Eh, Ilegal, eso está mal, o sea, si tú en, en un kililín ahí Todo lo parir. ilegal, en esos kililines que yo hago, man, todo eso está ilegal. Claro, no, y me llaman a mí para sí, pero una. después del toque te queda.